Un capítulo que empieza con una canción flashback que involucra a Rose, definitivamente algo bueno debía salir de ahí. Greg the babysitter me resultó interesante porque siempre hay algo que rescatar en este tipo de capítulos. La premisa resulta una excusa para mostrar la interacción entre Rose y Greg y no me puedo quejar de eso. Sí, mostrar una Vidalia y un Soul Cream bebé bastante cool y las escenas con ellos son en su mayoría graciosas pero no son el foco de atención. Me resulta muy conmovedora la comparación entre las gemas y los humanos, y los poderes que posee cada especie, ya que, a pesar de la carencia de habilidades extraordinarias, somos los humanos quienes tenemos nuestro destino en las manos. Algo casi impensable para una gema. Para terminar, el mensaje final atacará a los sentimientos de más de uno. Efectivamente, hay que crecer en algún momento. Nosotros tenemos la potestad para hacerlo aunque seamos un bebé cool por dentro